Tal vez piensa en mí, yo no te olvide Sigue ahí adentro de mi mente No quiero soldarte, pero Dime si tal vez piensas en mí, yo no te olvide Sigue ahí adentro de mi mente No quiero soldarte. Desde que tú te fuiste te mudaste pa' mi mente Sabes que sin ti me vuelvo todo un demente la luna por ti y no supo decirme, no me quedaba más otra que irme. Y fueron tantas cosas que te prometí, pero en la mayoría no pude cumplir. No sé cuántas veces fue que amo y las veces que arreglamos. Yo no quise alearte de mí. ¿Qué pasaría si me hubiera quedado contigo? Y si en el camino no me hubiera perdido. Olvidarte complicado y mi corazón quedó dormido Te pienso todo el día desde que te fuiste No sé qué me hiciste, pero Dime si tal vez piensas en mí Yo no te olvide, sigue ahí adentro de mi mente No quiero soltarte, pero Dime si tal vez piensas en mí Yo no te olvide Soldarte. Y aunque tenga amnesia, no puedo olvidarte Mi mente volando, la tuya es aparte Pero de ella ni te saco y yo no sé por qué Mi corazón grita tu nombre, me pregunto por qué Siempre te imagino conmigo en mi cama Y quedarnos juntitos hasta la mañana Mi labio te desea, mi labio te extraña Es complicado, pero a mí no me daña ¿Qué pasaría si me hubiera quedado contigo? Quizá si en el camino no me hubiera perdido Olvidarte es complicado y mi corazón quedó dormido Te pienso todo el día desde que te fuiste No sé qué me hiciste, pero... Dime si tal vez piensa en mí Yo no te olvides, sigue ahí No quiero soltarte, no quiero soltarte. Dime si tal vez pensas en mí y yo no te olvide. Sigue JT. ahí adentro yeah. de mi yeah. yeah. No quiero soltarte, sí, yeah. sí,